Lo primero que habría que decir es que el cambio climático es el síntoma de una enfermedad, pero que no es la enfermedad. Es un síntoma que, desde luego, lo que revela es la gravedad y la profundidad que tiene la enfermedad, pero la enfermedad en realidad es la civilización industrial y capitalista, ¿no? que ha conseguido históricamente generar un modo de vida que podríamos calificar de imperial en la medida en que eh, se asienta sobre dos condiciones. La, la primera es la explotación de sus colonias, eh, que son la naturaleza, las mujeres y los pueblos del sur, y la segunda condición es la expulsión de una parte sustantiva de la humanidad, en cuanto que no es un modelo que es generalizable. ¿no? Entonces, claro, ante una realidad tan inquietante de un modo de civilización que es exclusivo y excluyente en la medida en que se beneficia solo una parte de la humanidad eh, y además eh, provoca eh, la explotación y la exclusión de otra parte eh, sustantiva de la humanidad, lo que provoca es eh, que aquellos que, en cierta manera, salimos medianamente beneficiados de su avance y de su progreso, pues eh, nos cuestiona absolutamente todo. ¿no? Esta situación muestra que no es extraño que nos resulte difícil de asumir ¿no? en cuanto a que afecta pues a las características fundamentales de nuestro estilo de vida. La irracionalidad de, de no asumir que un crecimiento material indefinido es un imposible dentro de un mundo finito, posiblemente tenga muchas raíces. ¿no? Una primera ...tal vez tenga que ver con la propia incapacidad que tenemos los humanos de, de entender lo que representa un, una función exponencial. ¿no? El movimiento ecologista suele poner un ejemplo uh, que es muy gráfico, ¿no? que, que es el del crecimiento de un enufar en un estanque. ¿no? Su tasa de reproducción es de carácter exponencial y, y, y si se reproduce o se duplica eh, cada día que pasa pues eh, su dinámica llegará a generar un problema eh, en ese estanque. ¿no? El problema es que si un nenúfar eh, en el primer día hay uno, en el segundo día hay dos, en el tercer día hay cuatro, y así sucesivamente, ¿cuándo empezamos a percibir que efectivamente esa planta es un, una amenaza para, para la salud de ese estanque? Pues probablemente cuando ya sea demasiado tarde, ¿no? es decir, cuando veamos... Eh, que la mitad del estanque está invadido por nenúfares. Pero ¿cuánto tiempo tardará para completar el conjunto del estanque? Pues solo faltaría un día, es decir, estaríamos ya con demasiado poco tiempo para poder afrontar el problema. Esta es el, el, la naturaleza de los crecimientos exponenciales y es algo que percibimos muy mal los, los seres humanos. ¿no? Entonces ahí podría eh, erradicar eh, una de las primeras causas de por qué... Eh, eh, asumimos con tanta naturalidad esta irracionalidad de crecimiento indefinido cuando es un imposible en el mundo finito en el que estamos. Pero hay más factores, ¿no? Otro factor tiene que ver, y este tal vez sea más importante, con la forma eh, que, con que se resuelven los eh, conflictos distributivos bajo el capitalismo. Es decir, si la tarta crece, eh, es posible eh, garantizar una porción mayor de esa tarta a todos los comensales. Ahora bien, si el pastel no crece y una parte de la población eh, quiere disfrutar de una porción mayor, solo será posible si es porque otra parte de la población recibe una porción menor. ¿no? Esta obsesión por el crecimiento, entonces lo que estaría revelando es esa intención de desterrar del, del debate social el problema de la distribución. Si la, eh, el crecimiento económico queda eh, marginado, digamos, de las prioridades de la política económica, entonces pasa a primer plano las cuestiones distributivas, que son las cuestiones sobre las que nadie quiere hablar. Bueno, en el campo de las alternativas habría que distinguir entre un plano teórico y, el, y un plano más práctico. ¿no? En el plano teórico, efectivamente, todas las escuelas heterodoxas plantean una crítica a la ortodoxia, eh, y en esa crítica, en cierta manera, va inserta ya sus planteamientos alternativos, es decir, plantean alternativas a los aspectos que están criticando. no Lo hace la economía ecológica, por ejemplo, cuando eh, pone de manifiesto la insostenibilidad de la forma de relacionarnos con la naturaleza y lo que plantea es la transición hacia un modelo o a un, un, un régimen de metabolismo socioeconómico, basado en energía solar, en energía renovable, y, y tratando de cerrar los ciclos económicos. ¿no? Es decir, en la medida en que está planteando una transición a un régimen metabólico diferente, pues está planteando una alternativa. Lo hace también la economía feminista cuando visualiza y revaloriza espacios y esferas que, que son imprescindibles para, para el bienestar social y para la calidad de vida de las personas. ¿no? Y lo hace también la economía política cuando pone en el centro las cuestiones de las de la distribución de la riqueza y de la renta y pone eh, propuestas sobre la, democracia, sobre la democracia económica. Por lo tanto, en el plano teórico, yo no diría que no existen alternativas porque toda la heterodoxia en la medida crítica está planteando elementos alternativos. Incluso hay autores que todo eso lo han elaborado con bastante sutileza y, y sofisticación y, y, y, y han dado nombre ¿no? a la alternativa que. Que, que ellos defienden, ¿no? como sería el caso del proyecto de las utopías reales de Eric Ollenray o el, o el proyecto de democracia económica de David S. Wecker, que son eh, planteamientos eh, de alternativa sistémica eh, muy bien elaborados desde el punto de vista teórico, ¿no? y hay otros muchos. Y en el plano práctico yo diría que, que tal vez lo que no exista es la alternativa, pero sí existen muchas alternativas en plural, existen muchas iniciativas, muchas prácticas en todos los ámbitos prácticamente de la actividad económica. En el ámbito de la producción, hay muchas iniciativas cooperativistas enormemente interesantes y otras fórmulas de participación y de democracia industrial. En el ámbito de la distribución y comercialización, vemos cómo eh, hay apuestas por modelos alternativos basados en la proximidad y la cercanía, en comercio de barrio, comercio de proximidad frente a la distribución de grandes plataformas logísticas y centros comerciales, lo mismo en el ámbito del consumo y, y podríamos decir que incluso en todos los ámbitos de la vida cotidiana ¿no? hay experiencias de eh, cuidar comunitariamente a los mayores, a los niños, etcétera, etcétera. Por lo tanto, existen muchas alternativas eh, en plural concretas en distintos ámbitos y aspectos de nuestra realidad, y lo que tal vez falte sea de dotarlas de una dimensión política que eh, las eh, confiera el carácter de alternativas viables y deseables eh, al capitalismo. ¿no? Y tal vez ahí es donde nos encontramos con la mayor dificultad, conseguir recabar el suficiente apoyo que permita que todas estas pequeñas alternativas se institucionalicen y adquieran esa dimensión política para convertirse en algo eh, que pueda disputar eh, espacio al capitalismo realmente existente. Bueno, a mí me gusta señalar básicamente tres grandes grupos de políticas como las más eh, trascendentales para poder producir lo que algún autor ha denominado eh, reformas revolucionarias. Es decir, cambios que, aunque parezcan graduales y que, en principio, no alteran mucho el status quo, con el tiempo eh, pueden conducirnos a un cambio de sistema. ¿no? Y entre esas políticas que tienen capacidad de articular las condiciones de tránsito hacia una realidad diferente, eh, resaltaría eh, las siguientes. En primer lugar, eh, lo que podría ser una especie de, de, de, de combinación o de, o de aplicación combinada de políticas de renta básica y de empleo garantizado. No creo que sean incompatibles, creo que en el fondo persiguen eh, lo mismo y responden a, a aspectos que son necesarios de afrontar. ¿no? La renta básica en los términos no de, de, obviamente de lo que a veces confundimos como rentas de inserción o, o ingresos mínimos vitales, sino como esa renta eh, construida o esa transferencia pública que se hace al conjunto de la ciudadanía, construida sobre los principios de incondicionalidad, universalidad y una renta que es individual, que es suficiente, que es complementaria a otras ayudas sociales. ¿no? Esas políticas de renta básica unidas a las políticas de de empleo garantizado, es decir, de, de, de conseguir que el Estado se convierta en el empleador de último recurso con capacidad de movilizar recursos suficientes hacia actividades socialmente necesarias, eh, sería una de las primeras pilares para poder reformar eh, la sociedad. ¿no? Otras, otra política muy interesante que, que apenas se, se aborda en la actualidad y que está apartada desde hace bastantes años desde hace varias décadas, son lo que podríamos denominar los debates sobre la reducción de la jornada de trabajo y el reparto de todos los trabajos, no solamente del empleo al salariado, sino del conjunto de los trabajos que desarrollamos en una sociedad. ¿no? Es fundamental, desde mi punto de vista, afrontar este aspecto de la reducción de las jornadas de trabajo, poder disponer de más tiempo para poder desarrollar actividades autónomas y, permitir a las personas un mayor control sobre sus vidas. ¿no? Y en tercer lugar, diría que esas políticas deben estar acompañadas también de otra pata fundamental, eh, que serían las políticas de fiscalidad progresiva centradas sobre todo en grabar la riqueza y el patrimonio de la gente. Con estos tres grupos de políticas, eh, bien bien formuladas y diseñadas y, y centrando básicamente la atención en ellas y evitando dispersarnos y entretenernos con otras minucias, estaríamos probablemente en condiciones de resolver muchos problemas sociales y de conseguir transformaciones a medio y largo plazo.